¡Qué niño tan guapo! ¿Se parece a usted? Bueno, casi. Por supuesto, le saldrán más. 20 dientes en total. No, no, dientes de leche, 20 dientes de leche. Aunque son dientes pequeños, son muy importantes. Y realmente no son dientes tan pequeños, ya que algunos duran hasta los 12 años. Recuerde, todos los dientes son importantes. Ayudan a que el niño mastique correctamente. Contribuyen a su desarrollo facial. Forman parte del desarrollo del habla y, lo más importante, mantienen el espacio para los dientes permanentes. Ayuda a que esa sonrisa sea para siempre. Enséñale a... a los dientes después de cada comida. A no comer demasiados caramelos e ir al dentista. Este ha sido un anuncio de interés público en nombre de la Asociación Dental Americana y de su dentista.